Acá quiero aclarar algo, este era mi antiguo texture pack, pero con el tiempo lo he mejorado, así que, lo que verán a continuación, es la última versión hasta la fecha de mis iconos actuales, hasta hice un icono enojado pero por razones de que posiblemente le tenga de dar algunas mejoras, no lo voy a mostrar, así que este sería mis nuevos iconos. Ojo, eso no quita que solo cambiaron los iconos, también cambié el inicio y las velocidades, así que, no se alteren si en un video vaya a aparecer el gameplay cambiado. Pero, no solo eso, sino, que, también, aparecerán, niveles Demons de otras dificultades. Y, también, mis, Jarnes Demons, Jarnes Demons, Jarnes Demons.